Cada día me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días consecutivos, ha llegado la hora de cambiar algo. Y no lo digo yo, lo dijo Steve Jobs.